Estamos en el, en el nivel Clifford oh. el, el, perro rojo. ¿No? El, el perro rojo El perro rojo hey guys. Eh, Terminamos de ver Game of Thrones Y creo que no voy a hablar de la serie en este vlog Al menos por un mes Creo que es suficiente tiempo más que la gente que sí De Game of Thrones Después del final tenemos un gran vacío Y es que tenemos Así que vamos a ir al coche Obvio Ahora sí, estoy muy feliz y salió barato porque sí. bueno, es sí lo mejor. Si sí, así las combinaciones correctas, ya voy a hacer un vlog sobre el coche y las combinaciones perfecta. Por ahora, como comimos tanto, nos vamos a ir a hacer un tuti. Si, sí. ah. así lo que venía para acá. Si, sí, yo también. Yo al lado. Trabajaba ya. Me van a avanzar foto. Me vi esta sorpresa. Sí, por detrás, atrás como. Hoy día la su invita. <risa> <risa> you. Y ahora vamos a la casa del carrito Lo ah, mismo Porque va a haber... Eh, hizo como toda una limpieza Y quieres hacer ciertas cosas Y vamos a ir... Vamos a ir a ver para compartir Y qué sé yo y ver si es que nos traemos algo Pistol <risas> Repartiendo <risa> cosas <risa> Y... Tengo ¿Cómo? esta cabeza nueva ¿Cómo? Y... Hay, un, hay una pila de cosas ahí que vamos a pelear. Muchos las queremos así que solamente hay que nos queda pelearlas. Uno, Uno, dos, dos. tres. ¡Oh! Domingo, hoy amanecí con ganas de comer en la casa. La guita se está encargando un poco del aseo y yo estoy aquí full cocina. Tenemos una pastita de palta con ajo y albahaca, chuclito, tomate y estamos haciendo fideos. Yo hago los fideos al sartén. Porque ocupo menos agua. Es una receta que dejé en este blog que lo pueden ver acá. Y lo especial es que, como tenemos desordenado un poco porque ayer nos trajimos las cosas que nos regaló Carreta, vamos a usar aquí. otro turpulento. Después de la almorzada, me daban un cafecito y haber dormido siete y haber visto Game More Yours de nuevo. Tengo que ir al porque se lo echó a perder el doctor del baño. Como que me avería un poco estar mucho rato a en la cama así que por eso decidí no, sí, se había caminado. Oh miren. Dejar de grabar el vlog por una semana es como tener. La costumbre de ir al gimnasio y tomarte unas vacaciones. Cuesta un kilo volver a tomar el ritmo que ya traía. Pucha, ojalá pudiera decir que es cansado, pero por alguna razón extraña. Va a ser el próximo que me canso un poquito más. Hola. Sobre lo importante en la vida. Sobre la jerarquía, sobre las prioridades. Hay varias alegorías. La más famosa es de la jarra, donde uno echa piedras grandes primero, después las más pequeñas, después la arena y después le echa agua. Entonces, como simbolismo de que uno debería abordar las tareas grandes, después las menos grandes. Las... Pero hay otra analogía que me gusta mucho más y que se me hace más cercana a lo que me pasó estas dos se últimas semanas. Es sobre que la vida es un juego de malabarismo. Uno... Tiene en el aire varias esferas y hay algunas que son demasiado delicadas e importantes que son esferas de cristales que si uno los deja caer se dañan para siempre y no se pueden recuperar Pero hay otras esferas que están hechas de goma, que al caer rebotan y no pasa nada Por fortuna una de las esferas de goma para mí es el blog La cual puedo dejar caer y no le va a pasar nada El desafío es simplemente volver a agarrar ritmo Me ha costado caleta agarrar el ritmo de nuevo Espero que con este episodio 201 ya se vuelva para volver a hacer 3 vlogs a la semana. A los chiquillos que dan la clase hoy día, mucha suerte. A la gente que está viendo hoy día, déjenme sus preguntas para el Preguntar el Árbol del Miércoles. Tengo un par de preguntas pendientes de hace rato, pero las voy a responder el miércoles. Eh, muchas gracias por los comentarios del episodio pasado. Y nos estamos viendo en una próxima edición de Un blog de Sauce. ¿Cacharon que cambiar el diseño? Eh? O Se ve bonito, ¿no? Ups. Sorry, amigo. Lo siento.